Buenas noches a todos, bienvenidos. Eh, muchas gracias por pasarse a escucharnos un poco aquí a nuestro podcast en la barra de la taberna, en la taberna de rol. Eh, estamos aquí con Magnus de Perdidos en el Éter. Muchas gracias por venir también. Por venir Buenas noches, me dijeron momento. que era taberna y... Acá sí, sí. Eh, específicamente viniste preparado. <risa> <risa> sí, sí. Eh, felicitaciones antes que nada por el aniversario número 19. Muchísimas gracias, estamos muy, estamos muy contentos. Tremendo, tremendo. Eh, qué alegría. Eh, bueno, también saludar a toda la gente que nos, que nos vino a escuchar, que nos viene a, a escuchar nuestros delirios eh, y, a, y a comentar al respecto. Eh, vamos a estar hablando un poco de, de la presencia del rol en las redes y en esta, eh, esta eh, cada vez mayor presencia que tiene el rol en las redes y en, en, eh, y en la boca de todo el mundo cada vez más. Sí, sí. Eh, Queremos hacer unos anuncios. Antes que nada, mañana sigue la, nuestra aventura de D&D, Nieblas de Anurem. Eh, y el viernes seguimos de forma presencial con nuestra crónica de Vampiro la Mascarada, El Jardín de los Presentes. Eh, ya están los capítulos subidos para ponerse al día en nuestro canal de YouTube. Y um, un poquito más tarde la, va a salir esta noche la última sesión de Jardín, que fue la primera presencial. Así que tengan no paciencia. Eh, que eh, hacia, Creo que realmente no habíamos jugado nunca todos juntos. Así que la verdad que... Fue, fue una experiencia muy linda, muy linda. Pero, bueno, pa, que nos tengan paciencia. Eh, estamos preparando un stream para armar eh, con cosas lindas que nos mandaron de WJLasset, que es nuestro sponsor. Eh, que, bueno, pueden ahí tienen todas las, las redes para que entren. Hacen unas cosas con madera increíbles eh, que siempre, bueno, nos acompañan. Y está también el link a su tienda online para que, le bueno, Supuesto, le puedan pedir cosas. Tienen cosas muy interesantes desde torres de dados, escenografías, eh, minis tipo en 2D, la verdad, que cosas muy, muy, muy lindas. Eh, por último, como embajadores de DD Latinoamérica, los invitamos a pasar por el grupo oficial de Facebook, donde eh, se pueden buscar mesas para jugar, eh, hacer preguntas sobre mecánicas, sobre juego en general, compartir memes, lo que les, les interese eh, relacionado a DD, y bueno, conocer también gente que esté eh, con ganas de, de charlar un poco sobre eso y de enterarse de novedades que, que haya. Eh, oh. También va a estar ahí pasando el link do, de, en el chat. Eh, y bueno, podemos hacer nuestra pequeña intro y después ya arrancamos con nuestra charla de hoy de, de, en Mucho la sala. Bueno, de vuelta, Magnus. Gracias por estar acá. Me encanta tu sombrero. Gracias. Eh, lo puesto por acá. Eh, es un, un bombín inglés que... este. Eh, hace unos cuantos años y eso era en dólares y eran libras. Y eh, costó más, pero bueno. <risa> <risa> pero es lindo. Es lindo y tal, lo tengo. Y ahora sí, sí. Ahora puedes atesorarlo literalmente casi. Sí, ya, ya, ya lo amorticé. Ya fueron varios años, viste. Ahí va, ahí va. Perfecto. Bueno, eh, como comentábamos antes vamos a, vamos a estar comentando un poco bueno, como que sos alguien de, del medio con, con mucha experiencia, mucha trayectoria ¿quién mejor para, eh, para charlar de este tema en particular? Eh, ¿Qué cosas vos que veniste tan del principio de, de la movida del rol online eh, ¿qué cosas te llamaron al principio la atención, digamos? De que, que después fueron diferentes? Bueno cuando decimos online en mi caso, yo tengo 42 años y y uso internet este, desde el 93, más o menos. Tuve la suerte de, de ir a un, a un colegio donde, donde había este, computación, que en esa época no era necesariamente algo... Este, eh, no creo que yo fuera normal, pero no era siempre así, ¿no? Sí, tiene tiene algo, de, tener ¿no? Conex, de tener conexión, de tener un viejo que eh, por su laburo este, eh, había traído una, la primera computadora... La trajo a casa en el año 87, y yo ya me pude experimentar, o sea, he laburado toda mi vida gracias a que aprendí a usar computadoras desde chico, eh, y empecé a tener un poco de, de eh, contacto con lo que era internet ya desde una. Y en primera instancia, incluso antes de jugar rol, ¿qué hace uno eh, que se pueda decir al aire en un programa para todo público? Busca cosas de sus aficiones, Busqué muchas cosas de cómics, soy muy comiquero, buscaba imágenes, busca información porque época pre wikipedia ¿no? Y eventualmente yo no jugaba rol todavía. Eh, tengo la suerte de que eh, tengo hermanos mayores y que vivimos en Estados Unidos cuando yo era el chico. Ellos jugaron sí en la década del 70. Y en casa estaban los manuales de DD primera, de DD primera y de DD básico. Y yo los tenía y sabía lo que era un juego de rol, pero no conocía a quién jugar. Entonces por allá por el año 96, fines del 96, eh, me, me hago socio, primero entro por un amigo y después este, me hago una cuenta yo mismo en lo que era una BBS, que era una red local, o sea, era una, un lugar al que vos llamabas con el módem por teléfono, la conexión de internet no era algo permanente, no era, no era algo este, para estar todo el tiempo, pero vos tenías acá un lugar de chats, tenías archivos, eh, este, etcétera, etcétera, y descubrí que había una sección de rol. ¿Por qué? Porque había varios este, pibes que jugaban rol y que resultó que eran de mi mismo colegio. Eran un poco mayores que yo, en un par de años, Mayores que yo, pero contacté con ellos. Y para, para julio del, del este, 97, eh, que fue mi último año de, de secundaria, eh, estuve, estuve en la primera este, sesión de rol que tuve, junto con un amigo y, bueno, y otros este, tres de estos este, chicos que ahora son amigos míos. Y, bueno, y ese fue el primer reducto online donde pudieras encontrar, oh, mira este archivo que tiene reglas para lo que es el alcohol en un juego de rol, este o este manual sobre cosas de sexo en juego de rol eh, porque acá no tenías acceso a todas las revistas Dungeon y Dragon que podías tener en Estados Unidos había una librería que tenía alguna y más o menos alguna conseguías se conseguía de canje alguna de las revistas eh, Dragon o Líder Españolas este, y después de a poco empezás a encontrar, cuando empezás a navegar a internet empezás a encontrar eh, algunas páginas que tienen eh, por ejemplo manuales pirateados en html porque pdf claro. pesaba mucho ¿no? o no, no, clase no, claro. o, o lo que se llamaban los netbooks libros hechos por gente en foros y en listas de correo y bueno, y entre las listas de correo, etcétera tuve mi primera página web este, hecha en html por mí, sí, en pie por ahí donde colgué, por ejemplo, las primeras aventuras que escribí este, y o sea, ya era una, una forma de, de, de compartir incluso cosas que, que, que... Exacto, exacto. Y, y tenía eh, un explicativo de qué eran los juegos de red, pues, Y o sea, gente que no los conociera, etc. Y, claro. y entonces después entré a lo que es el, el mundo de las este, de los, los chats. Eh, algo muy parecido a lo que es el Discord de hoy día. Era el IRC, el Internet Relay Chat, que era solo de texto que eran servidores donde vos te conectabas y encontrabas comunidades de juego. Y ahí entré a dos comunidades, una de Star Wars eh, y otra de eh, World of Darkness, el mundo de tinieblas, eh, eh, primero vampiro, pero después las otras cosas. Y podías jugar juegos con los que capaz no tenías tanta gente para jugar acá, o tenías pero en un grupo limitado, eh, y aprendías un montón y, y podías rolear un montón de cosas. Y esos, ahí se armaron un montón de comunidades y armé amistades que las, las mantengo hasta el, hasta el día de hoy. Después sí, con el paso del tiempo empieza a llegar todo lo que es el tema de jugar con video, con virtual tabletops, etc. Pero ya con un chat de texto ya podías, este, ya podías jugar. Y hoy día se encuentra, pero absolutamente todo. Desde material gratuito para los juegos eh, oficiales y otro no tan oficial, hasta un montón de material gratuito. ...de gente que escribe juegos, diseña juegos y los pone online. O sea, sí, sí, es increíble la cantidad de, de, de material diferente, de cosas, de lo, sistemas... Lo que, se, lo que se te ocurra, lo que se te ocurra. Y si querés encontrar grupos para jugar, ya sea eh, campañas fijas con sesiones programadas... Eh, por, por, ...por Discord o por Roll20 o lo que sea, o todo tipo diferente de juegos... Eh, como que lo que en idea llaman West Marches, esos universos compartidos, claro. pero que en, este, en estos grupos de, de Star Wars y de World of Darkness lo hacíamos. O sea, había algunas cosas planeadas por, por masters o narradores. Pero vos podías entrar en personaje y rolear con alguien. Eso estaba mu muy bueno. Y hoy día es eso: la, hay una oferta eh, que la tecnología ha permitido que avance. Y que bueno, que yo pueda estar jugando rol. Hoy estoy charlando con ustedes que están en Argentina. Pero en otro momento estoy jugando rol con un loco en México y otro en, este, en como se llama, en Malasia. Sí, sí, es, no, no es, es impagable. La verdad que es, la gente es que lo es increíble. Totalmente. Eh, y respecto a, a, a, a la parte de podcast, ¿cómo, cómo entraste? Digamos? O sea, eso sí, sí en la parte de rol, en la parte de internet, pero ya más en la parte de, de grabar las cosas y que... ¿Eso sí. viene después de la época, de la, de la imagino, sí. que de, la, de la época de, de jugar por video? Eso, no, eso viene antes, en realidad, uh -huh. porque en realidad en Perdido el empezamos recién este año a hacer partidas eh, para compartir. Nosotros somos un podcast eh, general de, de, de divulgación de cultura pop, entonces hablamos sobre rol, pero no habíamos jugado hasta este momento, que dijimos que estaría bueno, aprovechando que estamos como embajadores de ID hacerlo. Pero bueno, eh, yo, yo siempre fui un tipo eh, amante de la radio eh, Escuché radio desde muy chico y sigo escuchando radio a diario Y por allá por 2002 se funda acá el Montevideo, soy uno de los fundadores Yo a la primera convención de cómics general cada vez que Comics Cumplió 20 años, este, ahora este año Y yo eh, fui uno de los encargados, junto con Andreao, que es otro de los este, eh, fundadores de Perdidos Fuimos los encargados de la parte de rol porque tenía que haber eh, mesas de rol y de hecho eh, empecé una mini carrera como figura de prensa local del rol. Iba a programas de la mañana, de esos con livings, viste, y ese tipo de claro. cosas, a, a explicar qué era el rol. Inmediatamente después dijimos, che, estaría bueno hacer jornadas específicas de rol. Porque tenía varios amigos en Argentina que ya lo hacían. Por ejemplo, en Rosario estaban las Sierpes del Sur, eh, en Buenos Aires... Otros amigos que eran dos dedos de frente y otras cosas. Y dijimos, vamos a hacer esto. Y armamos lo que se llama Caballeros de Montevideo. Retroactivamente, Caballeros se dedica desde el primer Monteo cómics pero el nombre surge después. Y nos acercamos al Instituto de la Juventud eh, de, del gobierno acá para hacer una jornada de rol ahí. Genial. Y estuvimos muchos años haciéndolas y ahora está mi, mi, mi compañero Andriago con eso. Pero el año siguiente del primer Monteo Comics... Se da la oportunidad de tener un espacio de radio en, en un programa, un micro en un programa de radio, un FM, y, y los otros que estaban a cargo de la, de la organización me dijeron, Che Magno, vos, yo sé que vos querés hacer radio, y ahí empezamos, armamos perdidos el éter, la radio la vendieron enseguida a, a Radio Disney, y tipo, el conductor dijo, voy a meter notas este, importantes de acá al final del programa, y nos fletó, y a los seis meses conseguimos un lugar en una radio comunitaria, una radio este, de barrio. Y ahí empezamos... Podcast, no sabíamos lo de los podcasts. Y empezamos a hacer nuestro primer programa, pasamos de tener un micro de 20, 25 minutos, a un programa de dos horas. El primer programa nos llevó entre grabación y edición, unas 24 horas. Claro. Del Porque del... yo no sabía, yo no sabía ah. manejar los programas de edición, nada de eso. Lo aprendí. Y... Era todo de cero. Totalmente, totalmente. O sea, pues nosotros íbamos a la radio y nos sentábamos enfrente de un micro, y un operador, listo. Claro. Y desde entrada en el primer programa, dijimos, bueno, ya en el primer micro que habíamos hecho para la radio, dimos como un estado de situación de en qué estaba el fandom de diferentes cosas en Uruguay, incluido el rol. Y en el programa, en los primeros programas de Perdidos de propiamente dicho, dijimos, bueno, vamos a empezar explicando qué es el rol. Y después de a poco fuimos hablando de cada uno de, de los grandes sistemas o, o settings que se manejaban, eh, okay. que se jugaban acá en Uruguay en la época, que no eran muchos, era Dungeons and Dragons, eh, Star Wars, World of Darkness, Shadowrun, y alguna gente jugaba Middle-earth role -playing, y alguna cosita suelta más, pero no era, no era mucha cosa. Eh, y bueno, y perdió ese letter, entonces, como digo, como no nos dedicamos solo a rol, eh, cada tanto vamos rotando contenidos y decimos, che, hace pila que no hablamos de rol, vamos a hablar de... ¿Quién quiere hablar de algo de rol? Y Chris dice, pa, tengo estos buenos artículos que encontré para armar una nota sobre los primeros que hicieron tal cosa. O yo tengo varias cosas guardadas, por ejemplo, de las primeras mujeres involucradas con las cosas de rol. Y cada tanto van surgiendo contenidos como para el eso. Y ahora surgió hace poco la idea de jugar una campañita de D&D, que está dirigiendo Chris. Y eventualmente yo voy a elegir alguna cosa de Star Wars también para, para ir rotando. Muy bien, muy, muy bien. Eh, ya que, ah, bueno, vamos a sacar también lo vamos a sacarlo del pecho. Eh, algo que no se puede esquivar cuando hablamos sobre todo de rol online es el tema de la pandemia. Eh, ¿Cómo te parece que, que cambió la... Iba a decir la escena, pero no, es, la, es la, las ganas de la gente de jugarlas. Si, ¿cómo, ¿Cómo lo mutó la, la pandemia? Voy a decir que fue bueno. bueno. Yo, yo creo que, a ver, en general la gente que está en el ambiente del rol, un poco de aptitud técnica tenemos, eh, mayor o menor. Es un diagrama de Ben que casi parece un círculo capaz, ¿no? Pero lo cierto es que la pandemia acercó a un montón de personas eh, la idea de la videollamada eh, como algo uico, como algo general. Yo, por ejemplo, pasé... Cinco semestres de facultad, dos años y medio de facultad, haciendo casi todas las clases online. Este, y, y se dio esa oportunidad, y por ejemplo, se dio la oportunidad de jugar con, con un amigo muy querido, que ha diseñado su propio juego de rol este, medieval acá, acá en Uruguay, Nacho, un abrazo para él, que me dijo, che, voy a iniciar una campaña nueva, te, te sumás? Y, y eran los jueves, pero eran los jueves ponerle a las 7 de la tarde, de 7 a 10, de 7 a 11, y por ejemplo te sacaba algo que era él salir de tu casa, tomarte un bondi e irte a la otra persona. Usted es una ciudad chica, está bien, pero a final de cuentas te está permitiendo jugar en un día de semana mientras no tuvieras clase o no tuvieras alguna obligación familiar o laboral, sin comerte esa hora y media, dos horas que en definitiva tienes te a terminar comiendo de viaje. Entonces... Le agrega eso. Y eso dentro de la misma ciudad. Este, ah, ni hablar todo lo que habilita... Sí. Yo, yo ya venía de antemano eh, dirigiendo una campaña que... La, miento, no era parte de partidos ni una por video, pero tenemos una campaña de Star Wars que colgamos como audio este, entera en Evox. En, en, en e eh, y esa fue antes de la pandemia. Esa fue antes de la pandemia. Y esa, como te dije, me permitía jugar con... Bueno, mi hijo en el cuarto de arriba, un amigo en México otro en Argentina, y dos amigos en otra ciudad del interior de Uruguay. Entonces, eh, ya lo veníamos haciendo, ya veníamos aprovechando eso. Pero creo que mucha gente lo pudo aprovechar para eso. Sé que hay gente que ha dicho, che, hace pila que no juego porque dejé por horarios y esto, y pudo aprovechar. Y también eh, sirvió para que los que jugábamos rol le pudiéramos mostrar a la gente, che, mira podemos hacer esto. Y creo que se ha acercado gente nueva al hobby también. Eh, claro. Al estar más encerrados, capaz, o al tener esa facilidad. Mira, yo estuve en un par de eventos. Primero uno de, de Star Trek, en donde hicieron mesas de rol. Y después el año pasado... Fueron dos años pasado. Eh, y el año pasado hicimos eh, el aniversario 18, el Letter, que hicimos eh, online todo. Hicimos mesas de rol ambos días. Y eso le dio la chance a pila de gente que o nunca había jugado o hace pila que no jugaba, a acercarse. Y muchas veces también el one-shot te da la oportunidad de no comprometerte no tenés tiempo, no podés pero querés y despuntar el no o ya de... jugaste pero querés despuntar el viso. entonces, claro y se, se, se hicieron más comunes las tecnologías más gente supo utilizarlas probablemente se hayan mejorado este, un poco los, las, las infraestructuras y todo eso ha ayudado, obviamente claro, claro eh, y lo que decías de jugar con gente de diferentes lugares eh, gracias a, a, a la parte online del rol, eh, ¿se te ocurren ahora que, eh, personas que te, que te cambió mucho haber conocido, que te, que te, que te han dado mucho? Es que definitivamente eh, yo empecé a jugar rol eh, a fines de los 90 online, o sea, a fines de los 90 empecé a jugar rol y un par de años después empecé a jugar online eh, Por IRC, por texto y todo, y me, me he dejado con amigos que, que son amigos de toda la vida un par, por ejemplo, la, el, el, no, to, a casi todos ellos no los conozco en persona. A un par los pude conocer hace unos años en Estados Unidos porque tuvieron el bien de viajar de donde estaban a donde iba a estar yo para encontrarnos y cenar. Y, y, y nos dimos un abrazo como que este, sí, sí. nos viéramos todo el tiempo. Porque sí, es gente que estuvo cuando me casé, aunque sea de distancia. Estuvo cuando nació mi hijo etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, compartir claro momentos sí. de dado, la vida. Claro. Me dado, así como el rol eh, eh, en sí me ha dado hermanos de la vida, eh, el rol online también da la casualidad que están del otro lado del mundo y bueno, decimos, che, qué bueno que estaría juntarnos algún día. Pero bueno, uno está en México, otro está en Malasia, otro están en Estados Unidos. No, Te complica un poco, pero... Que alguien invente los teletransportadores rápido. Eh, sí, eh, lo, lo andamos necesitando, la verdad que eh, cada vez más. <ríe> eh, también, hablando de, de, de, la, de, de la gente que conoces, o la gente que se conoce y, y no puede realmente conocerse en persona, eh, hay bastante gente a la que incluso me he enterado que le ha costado volver a la, pres, a la presencialidad después de, de, del periodo tan largo de, de, de estar encerrado y de jugar solamente online. Eh, y hay gente que en su momento le costó pasar al online. Eh, eso nos puede dar pie a hablar de, de varios tipos de roleros que, que, tienen, que van a atender a una u otra cosa. Y totalmente. O sea, hay gente que se siente más cómoda así y otra, y otra que no. A ver, a mí me, de vuelta, como me dije, me facilitó, por ejemplo, jugar una linda campaña con gente que no veía a menudo, pero que por horarios no se podía y bueno. y Pero las campañas que estábamos jugando acá presenciales en cuanto pudimos volver, volvimos. Se cortaron de vuelta porque después aparecía alguien infectado o algo. Exacto. Pero ahora estamos jugando y, y, y eh, tiene, obviamente que tiene su magia jugar presencialmente. Pero, pero no, no, no cambio lo otro, porque de vuelta, otra campaña que estoy jugando ahora, hay personas en Uruguay, personas en China y personas en Australia y en Alemania. O sea, la master uruguaya sí. es una amiga que se está levantando los sábados de mañana de ella en China claro. para dirigirnos a los demás energúmenos. Ese eh, eh, es una, un acto de amor. Eso es un acto, es un de, acto amor de amor. Repente. Ella estaba con muchas ganas de jugar y a los amigos allá en China no los había convencido. Este, <risa> y, y se puso. Pero entiendo que haya gente que, que no, le, no le convenza. A mí, en realidad, como me, me crié... Primero que nada, habiendo nacido lejos de, de, del, del grueso de mi familia y luego teniendo, viviendo acá en Uruguay, teniendo familia que vivía en el exterior, o mi viejo que viajaba tres meses al año para laburar eh, en una época que no teníamos una videollamada y nada el concepto de tener gente lejos a mí me es algo de, de siempre entonces después también si bien no soy una generación con la, como la de mi hijo que nació con una computadora en la mano sí si, si en mi adolescencia me empecé a acostumbrar a internet y eso entonces no me es raro, no me es raro entiendo que hay otra gente que, que sí incluso gente de, de mi misma edad o menor que no lo convence. El rol es algo que me parece que, que es es muy rico para este tipo de cosas porque todo vive en nuestra imaginación. Claro que está genial eh, ver cómo rueda el dado de arriba de la mesa este, y reírnos porque se sacó un uno más grande que una casa, en algo re importante, pero, pero lo importante está pasando acá adentro. Y, y empecé a rolear en texto y de hecho he vuelto a jugar algunas cosas en texto. Hoy día, este, no no post largos de roleo de foro, sino jugar en un chat de, de Discord, en texto, con la misma inmediatez que el y, cosa, y, y tiene, tiene sus cosas. Por otro lado, hay algunos que también eso, no, nos dice, pa, puedo jugar rol, puedo jugar rol los sábados con gente acá, y los viernes de noche por medio puedo jugar con gente que está en otro lado. Entonces, creo que eh, lo necesario es abrazar lo, lo, lo mejor de ambos mundos. Y no. la gente que por H o por B no puede encontrar un grupo de rol, como una amiga que está allá y no encontraba a nadie, o ¿okay? lo puede encontrar de esta manera. No. Porque eh, capaz que no hay lugares para jugar públicos acá en Uruguay en este momento, salvo, algún, salvo eventos como convenciones o algún evento puntual que salga haga alguna tienda de juegos de mesa, no hay un lugar ahora, antes había, no hay un lugar al que vos puedas ir a jugar rol y ver qué pinta. Eh... Entonces, hay gente que permanentemente está diciendo, che, ¿dónde puedo jugar? ¿Dónde puedo jugar? Yo les recomiendo el grupo de, de, de Encuentra tu grupo en Facebook, porque día por medio está saliendo alguien, che, campaña para novatos acá. Sí, sí, y no bueno, no, no vas a jugar eh, en mesa, pero vas a jugar con gente que está en Argentina, o que está en Colombia, o que está en México, etc. Eh, además de terminar aprendiendo un montón de cosas sobre otra gente, eh, no, sobre otros sí, lugares. Sí, Entonces, no es, es eso bien, es. Conocer gente de otros lados, Siempre, siempre es, es aprovechar las herramientas que nos ha dado la vida, que nos ha dado el mundo. Totalmente, totalmente. Bueno, yo le, le, le contaba a los chicos también. Eh, yo durante la pandemia conocí gente de España que yo y ahora tuve, tuve la oportunidad de conocerlo en persona. Eh, nada, no, no, no era todo el tiempo caer en la cuenta de que, si, que sin ciertas herramientas, sin ciertas condiciones que se ha dado, es gente con la que quizás no te hubieras conocido nunca. Totalmente. Eh, y es súper interesante poder compartir eso, eh, estando incluso tan lejos. ¿no? Sí. Eh, y de todos los proyectos que, que viste crecer o, o nacer también ¿qué cosas en común le encontraste a los que siguieron y eh, lo mismo para los que se terminaron? El, el, el, lo que le encuentro en común a todos es las ganas es las ganas iniciales, el entusiasmo el amor por el hobby nadie pone un podcast porque piensa que o un podcast o hace una organización para hacer jornadas de rol o lo que sea porque piensa que se va a volver millonario. Este, a ver, hoy día capaz que vemos Critical Roll y decimos pa, capaz que la pego, pero no, Critical Role... No, no, es, no pasa por ahí, claro. El, el relámpago no cae dos veces en el mismo lugar, Critical Roll son gente, primero, que son profesionales de... de pa, es otra cosa, directamente. Peo, o sea, está, está todo bien con ellos, no lo consumo demasiado, pero sé que, por ejemplo, a Chris le encanta, y eso digo... Pero no es lo mismo. Es otra cosa que tiene una componente de errores Pero bueno, son actores profesionales de voz, son gente que tiene contactos en los medios, que tiene capacidad técnica, ya Y no lo, na nadie lo, no lo vamos a hacer para eso. No estamos para eso. Sí, sí, no, no es si, la idea. Si ligamos un sponsor y hacemos unos mangos, un cabello buenísimo. Obvio, este, claro. Buenísimo. Y si en algún momento sale plata, mejor. Pero lo estamos haciendo porque nos gusta el rol o nos gustan los cómics o lo, o lo que venga en ese sentido. Y lo que le encuentro en común a los que progresaron, a los que proliferaron, es la constancia. Es constancia. Es difícil a veces. Tenés que tener un equipo atrás. Tenés que tener familia atrás que te banca. Yo, por ejemplo, siempre lo digo. Sin mi mujer bancándome, imposible. Este, en este momento estoy acá haciendo esto Aparte me dice, tienes que grabar? Yo digo, no, estoy invitado en un programa de alguien más por... No, porque pusiste una cerveza en la heladera. <risa> <risa> y, <risa> y es algo que me gusta hacer cuando, cuando me siento a grabar. Este, pero ella siempre está, eh, eh, me apoya, me ha dado mano, me ha ayudado con un montón de cosas, etc. Otros miembros de la familia y amigos. Y bueno, y el equipo con el que haces. Con el que el, laburás. El, el, claro. Con el que laburás el proyecto que las circunstancias de la vida de cada uno van cambiando y, y por laburo o familia o qué, entre momentos no podés, se suma gente nueva, conoces gente nueva o gente que ya conocías y la invitás a participar, en suma, y esa es la constancia y el, y el laburar en equipo. En este momento en Periódico Segreter tenemos un equipo relativamente grande, somos unos 7, 8 personas, eh, Uruguay, Argentina, un argentino en Eslovenia también, digo, este, oh, oh. Super, sí, súper variado todo, y con, con gustos, muchos gustos en común y otros que no, porque por ejemplo eh, algunos son, casi todos somos roleros, otros no muchos somos trequis o fan de Star Wars, otros solo de Star Wars este mirá, creo que está mi gato uno de mis gatos por ahí y el tuyo por ahí se sí, quieren saludar bueno, este, a otros les gusta mucho el manga y el anime, otros junamos alguna cosita, otros les gusta el terror, a otros no Tolkien, no, etc. Entonces nos recomplementamos y tenemos expertos en diferentes cosas. Y si no, bueno, contar con gente de otros, de otros proyectos y otras cosas que siempre pueden venir a dar una mano y invitados. Pero eso, la constancia y el laburo en equipo. Y, eh, y acá y acá saluda a uh, digamos Ahí va, muy bien, muy bien. Mirá qué figura mirá qué bien. Ese es Lingüini, el más chico, pero al mismo tiempo el más grande de tamaño. Ahí va, ahí va. Acá es un gato, más o menos respetan la edad, el tamaño. Es un gato que se afana dados... O sea, se los lleva a los dados en la boca, gato los tira, se los tira y los persigue. Sí. <risa> es que llegó, llegó en plena pandemia y se acostaba en el sillón al lado mío mientras roleaba. Ahí va, este sí, sí, gato que quedó rolero, rolero. Ella también, siempre cuando estamos aquí streameando, ella aparece. Eh, estuvo un poquito enfermita hace poco, pero ahora ah, está, está un poco mejor. Pero está, está mejor. Dale. Sí, sí, está mejor, está mejor. Eh, la verdad que muy, muy interesante lo que decías, pero yendo para el lado del, de, lo, de lo malo. Eh, o, o de las cosas que complican un proyecto. Eh, ¿Cuáles son las... o si ves alguna cosa en común de, de, de proyectos que no... o que colapsan, o que se terminan? Y bueno, eh, como dice de Pet Small, people are people. La gente es gente, y, y hay egos y hay, y hay peleas, y hay cosas, y a veces hay que, hay que tener... Este, o no sea, sé, si tenés confianza, genial, y si son gente que, bueno, que te encontraste en ese proyecto, hay que saber, bueno, entender para dónde va el otro, etc., y a veces no se puede, o hay diferencias, y bueno, las cosas no fragan. Y otras a veces es, hablando en criollo, querer tirarse un pedo más grande que el culo. Eh, he visto proyectos que arrancan de una y quieren hacer todo. Y no. Y no, o sea, nosotros... Son, son casi 20 años de perderse el éter y, y son 20 años de organizar eventos y otras cosas antes de eso. Y, y hay cosas que hemos probado y has y hay cosas que nos damos cuenta que no nos da eh, la estructura, eh, la energía y la capacidad para hacerlas y aprendemos a no probarlas. Y hay otra gente que no, que empieza y vos ves que le dan con todo de una a una, una Hacen tres episodios y desaparecen. Y te pletean, claro. y, es, y es probablemente porque, porque... Bueno, trataron... Volaron muy cerca del sol. Sí, este, no dosificaron no la energía, quizás. No dosificaron la energía. Y, y esto suena viejo carcamán. No, escuch, <risa> no escucharon lo que le puede decir alguien que tiene algunos kilómetros atrás. Eh, la comunidad del, del podcast, para hablar desde un punto de vista que conozco, es una comunidad súper abierta por lo menos acá en Uruguay, y, y estamos a la orden siempre para el que quiera decir, che, ¿cómo arranco? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Hace poco se celebró acá que organizaron unos colegas un evento de podcast, unas charlas y eso, y estuve ahí charlando, no, no justamente de rol ni nada, sino de otro podcast que tengo que es de, de divulgación científica, de comunicación científica, y, y en el medio de las pausas, que se paraba para tomar café, se sacaba gente a hacer consultas y llegó, mi, mi puerta siempre está abierta. Y lo ha estado en el rol, lo ha estado en la historieta. ¿Por qué? Porque hubo otra gente en casi todos los aspectos, justo en el podcast, no, fue a ciega, pero bueno. Eh, en casi todos los otros aspectos había alguien, ya sea acá o afuera, al que yo le pude preguntar y que compartió su, su conocimiento. Esa es otra. Eh, no... No protejan las chacritas. ¿no? no es el secreto de la receta de la Coca-Cola. Este... Compartan. Un profesor mío que decía no encanuten la data. Repartan la data. Totalmente. totalmente Porque lo que vamos a hacer cada uno con la data va a ser distinto. Pero, claro. pero eh, siempre que sean proyectos enfocados a la comunidad porque es mentira lo de eh, en economía o en el capitalismo de la marea que sube no, sube perfecto. a todos los barquitos. Porque cuando vos estás en un barco, una chalana, y el otro está en un yate de 500 millones de dólares, no. Pero cuando estamos todos en la misma, si a mí me va bien y, y abro el espacio para compartir lo que hace otra gente, a otra gente le puede ir bien y viceversa. Y no nos cuesta nada, o sea, eh, nosotros tenemos en, en Perdidos, incorporamos eh, un espacio hacia el final del programa donde rotamos spots de otros podcasts. ¿Alguien nos paga? No, no queremos que nos paguen. Pero al mismo tiempo, como nosotros no estamos pagando por tiempo de aire, no, nos no, no, no, no, no se nos cae nada por meter 30 segundos del spot de alguien más. Porque, porque otra gente hizo eso, llegaron oyentes a nosotros. Y si nosotros le podemos mandar oyentes a otra gente, genial. Entonces eso es... Es, es el tema de comunidad que es importante para, para todos. Porque te va a ayudar a vos eh, a no hundirte cuando recién arrancás o a hacerla más fácil. Y al mismo tiempo, cuando tenés un poco de, de, de palanca o de, o de arrastre, puedes ayudar a otros. Total, total, total, total. Totalmente de acuerdo. La verdad que. Eh, no, no, como decías antes, digamos, no, no que tenga que ver con una marea que sube, pero sí, sí como darse una mano entre todos. Porque además, la gente que consume este tipo de cosas quiere consumir este tipo de cosas, entonces probablemente sí. eh, diferentes productos le, le vengan bien y, y, la, y se comparte mucho la audiencia y no tiene por qué escuchar uno o lo otro, claro, es y, es eso. Accesible. Y van a encontrar diferentes cosas en diferentes productos. O sea, incluso Perfecto. aunque en la etapa del libro vos digas Podcast A y Podcast B eh, hablan de cómics solo de ciencia ficción, los dos, lo vamos a hacer de forma distinta. ¿Por, claro. ¿Por qué? Porque somos gente distinta. Total, imposible. Y vas a encontrar no. enfoques e incluso si tenés tiempo y te gusta escuchar dos programas completamente distintos sobre la misma peli o sobre el mismo cómic o lo que sea, porque vas a encontrar que van a decir otra cosa. Este, y, y, y, y a mí me pasa, yo cuando, cuando preparo una reseña de, de algo leo reseñas de otra gente porque siempre encuentro cosas de las cuales yo no me había dado cuenta. Es eso. Sí, sí. No, la verdad que sí. Y eh, ya que estamos con esto. Después de tanto, de tanto tiempo eh, relacionado a la cultura pop, a la, a, la, a la divulgación, a los programas de radio, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir al principio de eh, y por qué? Eh, Puede ser relacionado a esto que veníamos hablando o, o, o no. Eh, po ponerle, poner espuma al micrófono que revientan las Ps y está, las TES sí, No, sí, sí. Eh, no es, eso era es el consejo que quería yo. El tuyo está sí, sí. bárbaro. Ah, ok, eh, ok. Me asustaste, me asustaste. Me necesitas asustar. Mirá cómo no. para, la paranoia. Me lo dijiste y dije, bueno, pará. No, no, no. Era oh, el consejo que quería para mí mismo. Porque los va, primeros okay, programas okay, de Perdiendo no, suena como no, el ojete. Me, me, me, se me activó una paranoia de, de, de operador de sonido que. La no se, tengo no también. Este, limpiando, no, no, no, no. limpiando sonidos de fondo que nadie va a escuchar más que uno. No, eso. Este, pequeños detalles de, de, de, de, de cosas técnicas que me gustaría haber sabido. Y después, por otro lado, me hubiese gustado, yo eh, me di cuenta de mi vocación como comunicador de, de grande. Pasé, pasé mi infancia y mi adolescencia pensando que quería ir para otro lado, que quería ser veterinario. De hecho, hice orientación este, de medicina en el, en el, en el secundario, en el liceo, como decimos acá. Y no, no era eso lo que quería hacer. Eh, este, si yo me hubiese dado cuenta de, de eso... Eh, antes me hubiese gustado que alguien viera y me dijera... Sí, yo a vos te debo para otra cosa. Porque siempre me interesó. Pero no lo había visto como algo profesional. Y hoy probablemente... Hoy probablemente, este, hoy probablemente estaría, estaría en otro punto de mi carrera como comunicador. Claro. Eh, es difícil eso, pero... Creo que está bueno, por ejemplo ver para dónde para dónde van los gurises, donde van los chiquilines, y decirle, che, yo te oigo a vos esto, y que haya chances de probar un montón de cosas. Claro, claro, sí. que no se que no queden con lo primero, o que tengan o que por lo menos tengan una pantalla, un pantallazo de todas las opciones que tienen. Digamos. Exactamente, exactamente. Este, y en cuanto a la realización del podcast, no, no sé, me hubiese gustado entender un poquito de antes eh, este, cómo era el tema de, de, de las redes y eso, y... y, este, y porque, si no soy antes, pero no, no sé en realidad qué podría Y es muy difícil eh, Mirarse para atrás eh, y, y ver qué es lo que uno Pero bueno, lo, lo que sea de las cuestiones técnicas O de, o, o de las redes eh, La verdad que son cosas que uno las termina Aprendiendo muy bien sobre la marcha Y estaría bueno nada arrancar con un poco más de, de Data respecto a eso eh, sí. y, y respecto a proyectos Y a ideas eh, ¿Se te ocurren algunas cosas que hayas intentado eh, Que no hayan funcionado? Que, que te gustaría probar de vuelta o no, o que hayan quedado en el tintero. este Bueno, sí, en, en, en lo que es en el podcast tuvimos varias, varios intentos de hacer pero ficción, este, pero ficción guionada y demás, pero, por ejemplo, intentamos varias veces hacer este como ese personaje radial gracioso este, que, que habla al aire, y eso no anduvo, y digo... Este, ya hacia atrás lo veo y digo, no, ¿por qué probeso? este que, que, que no vuelva. Que, que no vuelva. Es muy, este, muy pero. Hacerlo, ¿no? Hacer algo así, hacer un, tipo, un personaje de humor. Pero ahí, cuando sos tu propio operador, etcétera, digo. Ya, tremendo. Este, sobre todo cuando estás vos haciendo la operación y todo lo demás al mismo tiempo, digo, eso es, eso es complejo. Eh, pero, pero no, este. En general, hemos ido progresando, hemos ido encontrando las cosas que funcionaban, cambiando de formato según nos parecía que iba a andar mejor con la gente, escuchando al, al oyente. Claro. Ahí va. Este, cuando nos dice, che, yo creo que fue... Por ejemplo, nosotros en una, en una época hacíamos un solo programa mensual eh, de dos, tres horas. Eso, eh, esto te iba a preguntar. Exactamente... Si el programa hablábamos en un bloque de una cosa... Un... Disculpame, Marco, ¿se te cortó un poco o se te...? Te perdí. ¿Se cortó un poco la conexión ahí? ahí va. Sí, sí, ahí te escucho. No, que nosotros eh, inicialmente hacíamos un programa semanal, este, de, con mucho contenido variado. Eso era cuando salíamos por la radio. Después, cuando solo salíamos por internet, era el mismo programa, pero mensual. Y eventualmente el programa era muy largo y era muy complicado de coordinar para las grabaciones, etc. Y alguien nos dijo, che, deberían hacer lo mismo que hacen ahora pero un tema por programa. Entonces, salvo excepciones especiales o alguna cosa, hablamos de una sola cosa o, o dos muy relacionadas por programa, porque, porque los oyentes eh, nos fueron diciendo creo que funciona mejor en este formato, etc. Y eso, eh, no, dejarte, no dejarte manejar, pero sí escuchar lo que quiere la gente dentro de, lo que, de, de, de los cánones de lo que vos querés hacer y de lo que a vos te parece que está bueno hacer y encontrar como un camino en medio entre esas cosas y lo hemos hecho y, y bueno, por suerte nos, nos sentimos cómodos haciéndolo ahí va bueno, que importante no, no es un dato menor digamos, la verdad que poder lograr tranquilo poder encontrar un formato que, le, que los haga sentir cómodo ¿no? sí, y un eh. balance entre lo que a uno le gusta hacer, puede hacer y la gente quiere consumir porque después de todo Estamos acá para compartir lo que hacemos con otra gente. Claro, total. Totalmente. Eh, bueno, acá muchas gracias a todos por participar tanto acá en el chat. Eh, saludamos a todos, por supuesto. Y bueno. otra vez, pasó una pregunta para Malcolm: ¿Jugaste rol en Second Life? Eso es una buena pregunta sobre si jugaste no. rol a través de algún juego. No, que no nunca. Sea... No, nunca, nunca. No. En realidad no soy muy del juego de computadora o videojuegos. De hecho... Sí, jugué muchísimos juegos, muchísima aventura gráfica, muchísimo plataforma, etc. Eh, en, en los 80 y los 90. Y cuando llegué al rol a mi vida, dejan de interesarme en los juegos de computadora. Sigo, sigo, este jugando alguno, de música, sí. sigo jugando alguno Sigo jugando algunos ocasionalmente. Por ejemplo, colgándome. Por ejemplo, en una época en que no podía jugar Shadowrun, el Shadowrun Returns, que es lo más parecido que hay al, al, al rol, el, lo al jugué. Rol, sí, sí. El Mech Warrior, porque el, el Battletech, en realidad, porque me gusta juegos puntuales que cada tanto me llaman la atención los juegos. Pero por ejemplo, mi, mi, mi librería de Steam, mi hijo me comparte los de él. Y hay un montón de juegos. Yo no sé, carajo, es todo esto. Este, pero no, no, no lo digo. Y menos para eso. No llegué a la, a la época del videojuego en donde habitabas dentro del juego. en una especie de comunidad como mucha gente se junta en el Fortnite de hacer otras cosas que no son el juego sí, sí, sí. O, el, o el Second Life, no. Jugué rol o de el, muchas... También lo hacen. Jugué rol de muchas maneras distintas, jugué rol por chat de texto, jugué rol en video en persona, he jugado rol eh, acostado en mi cama con otra gente sentada en el cuarto tipo emperador Romano, he jugado rol en lo que se llama simming, en esas escrituras más largas de textos por foro, sí, sí pero no, adentro del, del, del Second Life no, no, y cosas por estilo no, no me ha tocado. No. no, a mí tampoco, la verdad que no, no. Dicen que hay todo un mundo ahí. Sobre... Hay todo un mundo, hay todo, yo he descubierto últimamente todo un mundo de gente que hace rol exclusivamente por WhatsApp o que crean cuentas en carácter de Facebook para rolear. Sí, este, sí no rolean son, la red social. del Sí, no, no son juegos de rol, no, pero no, no son juegos de rol con un reglamento, con dados, con aventura, no, es un roleo como más sui generis, y está genial que cada uno encuentra la forma de divertirse. A mí eso me parece fantástico. Eh, y como, como dice, como dice, eh, si conocen el, el, el cómic Knights of the Dinner Table, sí. es un sí. cómic de rol, eh, yo he tenido la chance de escribir algún artículo y soy amigo de los que lo hacen y todo, Ay, el, el, el editor y creador Jolly Blackburn dice yo, yo no voy a jugar quinta, no me interesa jugar quinta. Pero toda esa gente que se acerca al juego por Quinta o por Stranger Things o por lo que venga, es más gente para jugar rol. Y el día de mañana, el 5% de esos que se acercaron a eso, capaz que están en mi mesa jugando otra cosa. O, o, o del lado comercial consumiendo el producto. No importa qué tipo de, de rol sea, es toda una comunidad y está, está bien, estaremos separados un poquito los que jugamos el rol tradicional con dado y regla, etc. que el que juega Freeform y otras cosas o los que hacen LARP o los que hacen todo, este, claro. pero a fin de cuentas es gente divirtiéndose y nos vamos a terminar encontrando y cruzando en algún momento. Entonces me parece fantástico que existan todas esas posibilidades. Total, está buenísimo, la verdad que es eso. Eh, como decíamos antes, no, no quedarse con una sola cosa, digamos, que esté todo, que todas las opciones estén, eh, estén al alcance de todo, la verdad que le da una... Sea un buffet. Claro, que, que para, para, para elegir lo que a cada uno le queda mejor. Eh, y una pregunta que a mí también eh, me, me interesa mucho charlar, eh, ¿qué juegos, me decía que, que, que, que algunos no te interesan o te interesa más o menos, ¿qué juegos te interesa jugar ahora en este momento? mira Tanto de rol eh, como de otras cosas, ¿no? Juegos en general. Mirá, de, de, fuera del rol estoy jugando bastantes juegos de mesa porque tenemos la suerte que estamos colaborando en el podcast con con The Beer y entonces uh -huh. hemos estado probando varios juegos, estoy muy copado con un juego de cartas que se llama Soviet Kitchen que es un juego de mezclar colores eh, utilizando eh, cartas que tienen un QR y la cámara del celular. Está re loco, es re sencillo. Es un juego para pa sentarse a jugar hasta con tu vieja. Digo, es muy bueno. Eh, y después en rol estoy jugando... En este momento estoy jugando varias campañas eh, de D&D. Estoy jugando una de Marvel. Eh, que tengo la, la suerte de que una de D&D y una de Marvel me las está dirigiendo mi hijo. Yo tuve mucho tiempo de... Yo estuve mucho tiempo dirigiendo Marvel a mi hijo y a unos amigos míos y un par de personajes hicieron la transición. El de mi hijo quedó como en NPC, como el League Fury, que nos da misiones, y yo me armé uno y seguimos la continuidad. Eh, dirijo esporádicamente Star Trek y juego Star Trek o Star Wars también esporádicamente online. Eso es lo que, lo que estoy jugando mayormente ahora de rol, de idea de Star Wars, Marvel y, y Star Trek. Me gustan otros juegos, por ejemplo soy, Me gusta mucho el World of Darkness Soy muy fan de Mage este, eh, no, Y de Werewolf. Eh, eh, sí pero, pero principalmente Mage y, y Werewolf, Y en tercer lugar Vampiro Por ahí, tuve la suerte hace, hace un par de años De jugar una campaña larga de Mage Y sacarme mucho las ganas eh, Shadowrun No me gusta el sistema, pero adoro el mundo, el mundo Adoro el me, setting me, me, me, me vuela la cabeza Me parece y jugué, impresionante Jugué un par de campañas largas de eso que las pasé muy bien. A ver, hace muchos años que no. este Y todo eso es más o menos lo que estoy jugando por, por, el, por el momento. Eh, ¿Probaste Cyberpunk? No. ¿O sea, tu versión eh, más vieja o más nueva? Puede ser que lo haya probado una vez en una jornada o algo por el estilo, pero, pero tipo, al pasar. He tenido la suerte de probar un montón de juegos a, al pasar. Algunos que me gustaría volver a jugar o qué, pero, pero Cyberpunk no porque... No me interesa tanto el mundo como si me interesa el de Shadow. Claro, la parte, la parte del lore pesa mucho más. Me gusta mucho más la del lore. Sé que, sé que ha cobrado una gran, una gran popularidad de vuelta con el, con el juego de computadora y eso. Ya no es más Cyberpunk 2020, como era en mi época, claro, que no. Hay que correr de atrás. Ya no, claro, ya no es ciencia ficción. Ya no es ciencia ficción eso. Es la realidad. Es tremendo. Ya no pasó, oh, de hecho. Terrible. Ya pasó, ya pasó, sí. <risa> Que bueno, el, el, la verdad que el juego trajo todo un interés nuevo, se nota en, en, en el juego, incluso de rol. Eh, ¿Cómo te llevas con la, con la parte de, de las miniaturas? Los juegos de mesa, por ejemplo, que vienen con minis, que están bastante de moda también. Bueno, no, en realidad nunca fui muy de eso. Eso es algo, eso es algo bastante yankee, el, el uh -huh. jugar rol con miniatura. Eh, en los últimos años, y por los últimos años probablemente te da 10, 15 Acá en Latinoamérica se empezó a ver un poco más porque hubo más disponibilidad, pero tradicionalmente es mucho más la cosa del gringo que viene de, de tradiciones de, de wargames, de donde nace el rol, ¿no? Que le gusta okay. mucho y que, por ejemplo, he jugado con la gente online, con la gente de, de Nights of Dinner Table y eso, y ellos son muy de la miniatura y del cuadradito y la cosa que te lo permite hacer ahora, por ejemplo, este, muy bien, cosas como Roll20 y eso, pero no, yo en mi caso, en el rol siempre fue, bueno, eh, pongamos, este dado sos vos, este es aquel, no sé qué. A lo sumo, en un momento, que cuando salieron las precuelas, estaban de oferta Micro Machines de Star Wars, compré, sí, compré unos sets así, eh, chiquitos que son. Compré uno con los personajes centrales, Beyber, Leia, Han, etcétera, dos paquetes de, de Stormtrooper, dos paquetes de oficiales rebeldes y dos paquetes de, de, de este, ¿cómo se llama?, de imperiales. Y eso los uso cada tanto para escenificar alguna cosita. Pero yo estoy más bien del tema teatro de la mente. Teatro de la mente, total. Cuando dirijo online, y sobre todo cuando dirijo para un evento que, que se va a grabar o se va a ver, entiendo que el mapa tiene que cobrar cierta otra, otra llama? Eh, presencia, porque hay gente viéndolo, etc. Y bueno, me acomodo y lo hago. Sí me hice muy fan hace, hace unos... Tres años, cuatro años del, del juego de mesa. Es de miniatura, sí, pero no es un Wargame. Es un Wargame para bobos, porque el Wargame es muy. El Wargame tiene mucha cosita técnica, mucha cosita. Más que complejo, a mí, sí, sí, sí, sí, mí se no de moda punto. esta movida de juegos de mesa. Claro. Más, un poco más tranqui con minis. Claro, el, el X-Wing de Star Wars. Claro. Me copé, lo jugué en un Montego Comics, ponerle que el 2018, una cosa por el estilo. Me copé. Y inmediatamente me traje Amazon el básico, un par de cosas más. Después sumé un amigo este, y, y nos hemos comprado varias naves en, en tenencia compartida. Y Ahí tipo, vamos, viene, viene el fin de semana y tomamos birra y jugamos eso. Y jugamos de una manera súper relajada. Tipo, vamos moviendo la nave nuestra y corremos con el codo otra. Y nos reímos imaginando la aneurisma claro. que le puede dar a un jugador de wargame. Se muere, es claro. Más, es más, <risa> hubo otra gente que se copó a jugar. Eh, y organizaron un torneo. De hecho, después me dijo el loco que lo organizó. Voy a meter que era Exwin porque ustedes hablaron en el podcast. Eh, organizaron un torneo en una tienda acá. Vinieron un par de jugadores de, de Buenos Aires que tenían torneos todos los fines de semana. Ante la Bueno, eh, mi amigo y yo salimos primero y segundo desde abajo. Nos rompieron el ojete. Nos rompieron el ojete. Pero estos dos locos que habían venido de Buenos Aires eh, te cagaban a piñas en la mesa... Y después se sentaban contigo y te explicaban qué ay, podías ay, haber sí. hecho mejor. Y volvemos a eso de comunidad y de compartir la data y demás. Descubrí que en realidad es algo que me gusta jugar en mi casa, tranquilo, que no sí. me interesa la competencia y eso. Este, ese es el juego que me, con el que me he entusiasmado con miniaturas, porque aparte es Star Wars y la parte que más me gusta a mí de Star Wars son este lo, los casas los sí. X, todo eso. Sí. Y, y, y bueno, me copé con eso. En el rol no. En el rol tengo alguna miniaturita que me han regalado, que te que, ahí, que, que pero no, la uso para ejemplificar. Sí, a veces, como master, utilizo algún diagrama y esas Starbucks que te digo. Claro, claro. Eh, es, eras de la. de los que hacían eh, en, el, en, el, en el notepad, hacían en tipo en, en la hoja. Dibujaban el mapa del, del encounter en la hoja. Totalmente, totalmente. Mira, mi estilo de master ha cambiado. Eh, eh, no mi estilo de máster pero sí mi estilo de prepararme ha cambiado mucho. Yo escribía aventuras con todo detallado. No podía aparecer en una sesión sin tener todo el papelerío después o la de laptop. laptop. Eventualmente dije, no, voy a preparar tres o cuatro encounters y, y una idea general y ver por dónde me llevan. Y, y me terminé sintiendo bien cómodo. A la hora de que hay que mostrar algo, sí, lo dibujaré, te haré una, un, un esquemita y eso, ¿verdad? Y si... Sí, otra cosa buenísima. De la internet es que yo digo, bueno, yo sé que en este, en este episodio, en esta aventura, van a terminar en un, en un laboratorio secreto de no sé qué. Y googleás y hay mapas gratis de lo que quieras. En segundos eh, encima. Sigo, sigo un par de cuentas de gente que hace mapas que, si querés, les podés poner plata en el Patreon y tenés acceso a los mapas de alta calidad. Y si no, igual los locos tienen versiones de baja calidad del mapa. Y tenés desde... Edificios, castillos, a bases rebeldes en una montaña, y lo que vos quieras, Excelente. lo que vos quieras, y está genial. Y si no he echado manos de cosas del mundo real, porque, por ejemplo, una vuelta dirigiendo a Marvel, el, el, el episodio era en un crucero de lujo. Y agarré y busqué planos de, de cruceros. <risa> este, que estaban y, y usé eso. Entonces, eso es otra cosa, el utilizar... Eh, eh, Recursos del mundo real para el rol siempre es, es este, muy útil. No puede fallar, claro. Excelente. ¿Tenemos acceso también a todas estas cosas que están en... en Gracias claro, a internet. Están... Claro que sí, hay de, todo, hay de todo. Lo único que no pude... Una vuelta eh, acá a Montevideo... Eh, tenemos un cerro que, que domina la ciudad y ahí estaba la fortaleza importante de los españoles. Sigue estando, es un museo militar, etc. Y en un momento quise hacer un juego... Eh, de la época de la, de, de, de, de la Revolución, no sé qué, con gauchos y eso. Dije, bueno, quiero los planos de la fortaleza para que se infiltren en la fortaleza. Y en la Biblioteca Nacional no te los podían dar si no tenías carnet de investigador universitario. Y me quedé con las ganas de eso. ¡No! Hoy día, hoy día que estoy haciendo la facultad, podría sacarlo ir y eso. ¿Podría debería debería sacarme el gusto, sacarme el gusto y hacerlo. Por fin. No, y después no sé, te, te, te marcaba una, una versión de los de los planos. Sí, hice, de hice, igual, hice igual este como se llama eh, Una aventura una vez de, de, con, el, con el motor de D&D segunda de, de gauchos y ahí hubo facones Uy, y, y eso. Igual había una gente acá que había armado un juego de gauchos y todo en un momento. Este, creo, ah, lo había, eh, había visto algo sobre eso me, me habían recomendado hace poco que lo mire Pero no, no Y no. Ahora, hace, ahora hace poco alguien me recomendó algo de, de horror gauchesco Y Tulu Ah, es verdad pero, había, pero creo Eso era argentino, sí Esto era una gente uruguaya que había hecho eso Y yo que muy, muy torpemente había eh, es adaptado. Había hecho de idea y pueden ser war, la, Son gauchos Y son o guerreros O, o rogues, o sea, lo que hay no, no hay mucho más, claro Pero bueno, no, o sea, pensando lo mejor Se podría haber hecho un lindo bardo Un lindo bardo gaucho Un bardo, sí, sí, sí un bardo por el este, sentido total Por ejemplo, eh, hace poco dirigí eh, para, para, para, para mi amigo Andriago Para mi hijo, para mis alejados y todo Y él quiso jugar un bardo Y buscó una clase de bardo Que en realidad no usan música, sino que son eh, contadores orales, tradiciones orales eh, Recitan y, o, o cuentan eh, cuentos cuentan cuentos Y eso me pareció una, una idea súper bueno. interesante Y eso lo podés combinar con, con, con música y todo Y hacer un, un precioso bardo gaucho Muy bueno, muy interesante A, a, a, a la vera del fogón contando las historias eh, Exacto, exacto Qué Interesante eh, Ya que estamos con el tema de los diferentes juegos Y las diferentes opciones de juego. ¿Qué juegos o contenidos eh, te gustaría ver más? Eh, de, de, o, o ya sea online, o sea en eventos. ¿Qué te gustaría ver que, que se, se ponga más? Bueno, me gusta algo que se está empezando a ver. Y es que en muchos, en muchos editoriales de rol están entendiendo que a la hora de escribir, aunque sean mundos de fantasía, pero si los inspirás en África, en Sudamérica, etcétera, tenés que tener gente que sepa qué mierda está haciendo. Este, eh, porque por ejemplo un, un juego que no comenté pero que me gusta muchísimo es Séptimo Mar y Séptimo Mar eh, tiene, eh, para el que no lo conozca es una especie de Europa renacentista con países que no son, pero son una especie de Francia, una especie de Alemania una especie de Rusia y tipo, te das cuenta que nunca había estado cerca de una persona que hablaba español porque por ejemplo, el tipo de magia que podían hacer los castellanos que eran los españoles, se llamaba el fuego adentro Quisieron ponerle The Inner Fire el fuego interior y fallaron. Ahora hace poco, el creador del juego recuperó <risa> los derechos y hizo un Kickstarter que le fue re bien. Yo compré el libro, de hecho, y todo, de segunda edición. dicen que es eh, increíble. Yo no, lo, no, no he tenido el. el, bueno, el a, mí no me gustan, a mí no me gustan las reglas, pero me gusta lo que mejoraron del mundo. Las reglas nuevas. Eh, y se preocupó de sentarse con gente que supiera lo que hacía. Eh, Ahí va. Deide lo está haciendo también ahora. Eh, no me acuerdo del nombre de este suplemento que salió una especie de ciudad mística. Eh, y, y se han sentado con gente de diferentes culturas. Entonces, ese tipo de materiales. World of Darkness también, en su momento, World ¿Qué? of Darkness, hacer un juego basado en el mundo real, tenía cada pelotazo. Cada cosa. Y hoy día te das cuenta que los locos han dicho, pues, primero tienen la ventaja en contra pobre de ser gringos. Este, ya es un hándicap eso. Sí, pero sí. bueno, son gringos leídos y que eventualmente se han dado cuenta que necesitan... De la misma forma que yo mismo, mirá, este personaje que estoy jugando en la campaña de Marvel, me quise armar un tipo sin poderes, un arquero, tipo un hawk, algo como el estilo. Pero nativo americano. ¿No? Uh -huh. eh, y me senté a leer mitología nativo americana para inspirar por un nombre. Pero además me empecé a contactar con, con gente que fuera al mismo tiempo. Nerd, Geek y nativa americana de, de la tribu en particular que estaba buscando, para preguntarle: che, si yo hago esto, esto, esto está bien, es una falta de respeto, y ni siquiera era para publicar, era para no mí importa, mismo. claro, pero para, para hacer las cosas bien. Eh, pero pero no por, es por eso, el día de mañana, si yo estoy haciendo un material para publicar, sea de rol o sea de ficción, etc. También me gustaría poder sentarme y charlar con gente, porque yo puedo escribir sobre ser un tipo blanco heterosexual, eh, sí, ¿no? Pero de otras cosas tengo que adivinar o preguntar. Y más vale preguntar e informarse y hacer las cosas lo mejor posible. Me gusta, me gustaría ver eso y me gusta que se esté viendo eso. Eso está que cada vez más de esa, de esa y, investigación. Y de que, esa. Sí. Y que como volvemos hoy, tanto en el podcast como en la producción de materiales de rol o de videojuegos o de juegos de mesa, hay una facilidad para distribuir y mostrar tus cosas en la web y eso, que no significa que vayas a tener un éxito comercial, lamentablemente todo. Por supuesto. Pero hay, hay nichos para que quien quiera haga el juego que quiere ver y que quiere compartir. Y, y eso me parece genial. Eh, y es otra de esas Exacto. ventajas maravillosas de estas herramientas que tenemos. Sí, es casi estamos casi en una era de oro, digamos, de, sí. de, del rol en general, ¿no? Eh, y ya que, bueno, esto, esto, esto, se, me, se me junta con la siguiente pregunta, que era ¿qué buenas prácticas recomendarías aplicar en proyectos relacionados al rol? Pero bueno, esta es una de ellas. Eh, empe, empecemos por eso. Empecemos claro. por eso. Cuando vas a tocar cosas que tienen que ver con culturas reales o que están inspiradas en culturas reales, tratar de hacerlo lo mejor posible. Con eh, el respeto que merece claro. Por, y a la hora de eh, proyectos de rol, por ejemplo, organizar partidas para gente que no conocerá, siempre tantear las aguas, avisar qué contenido va a haber en tu partida, preguntar qué tipo de contenido le incomoda o no a la gente. En mi época todo este tema... En mi época, parezco un viejo de vuelta. Yo me afecto y parezco un pibe. Eh, eh, todo este tema de la, las tarjetas X y todo lo demás, no, no existía. No existía y de hecho he visto gente no volver a jugar incómoda por determinadas cosas o determinadas actitudes a veces no intencionales otras veces que podrían Una haber sido. sido no es intencionales pero podrían haber sido este, cuidadas y hoy día existe todo eso, yo por el momento juego con, con gente cercana o amigos que traen amigos y eso entonces no necesito esas herramientas y además cuando dirijo algo para un evento, algo público etc. Es algo súper para todo público. En lo posible uno trata de decir. Eh, pero, bueno pero por ejemplo, en este último Monteiro Comics, eh, que yo dirigí Star Wars, hubo otra persona que dirigió, Morkborg, este juego de terror sueco que hay. Y, y ahí había avisos de que esto era algo heavy. De que esto era algo heavy. E incluso por fuera de las cosas que pueden herir sensibilidades o, o, o, o despertar recuerdos y cosas este, por fuera de eso eh, sentar las expectativas de, siempre es importante incluso cuando juegues entre amigos decir, che, guris, se terminó esta campaña de idea de, de que estábamos jugando yo tengo ganas de dirigir una de Star Wars pero se me cae un huevo que haya Jedi, nadie va a ser Jedi no le voy a dar bola a la fuerza etcétera, todo el mundo llega a la campaña sabiendo que okay. si querías jugar un Jedi y, y no te vas a decepcionar Capaz que no te divertís tanto como si hubieras podido jugar un Jedi, pero no te vas a decepcionar porque no podías porque se te avisó. Compartir... Ah, claro las... que esperar. Dejar, exacto, dejar claro qué va a pasar, qué, qué, qué queremos hacer. Eso siempre me parece importante en, en, en todo proyecto. Eh, y bueno, y a la hora de proyectos que sean para, para transmitir como estos, también este, tener claro qué querés hacer y cómo querés hacerlo. Eso me, me parece, me parece súper importante. Por ejemplo, fuera de lo del rol, nosotros compartimos un montón de noticias, sobre todo del tema de televisión y cines, adaptaciones, etc. Y una cosa que nosotros tenemos al día uno, no hacemos clickbait. Claro. No hacemos clickbait, no compartimos rumores, salvo algo que rompa la vista o ¿ok? qué. Porque vos entrás a Instagram y ves cuentas que tienen miles de seguidores y es rumor... Tal actor va a hacerle tal cosa Fuente haría el 12. Sí, sí, este, sí, anda a chequearlo. Ah. Eh, y a mí, no, a mí no me gusta eso y, y no, no corren perdidos. Ahora, ¿vos querés hacer eso? Vale, bueno, sí, claro. este Pero, qué sé yo, eso, tener claro qué querés hacer y qué le querés brindar a la audiencia me parece muy eso también puede venir del, del, del rubro más de, de la radio, de las cosas un poco más. Viene modernas. más del tema de, viene más del tema de, de, de la comunicación, y el periodismo, ciertamente. Porque esta vez que uno sabe, uno que ha laburado con eso, sabe que no dura mucho, digamos. Este tipo de cosas no, no, no tiene pata bastante corta. Eh, y y solo, solo, solo trae cosas negativas, no, no, no, no trae nada bueno. Sí, incluso si no trae algo negativo, de, de, de algo realmente nocivo a primera vista y ha traído todo un tema, y esto ya nos va muy lejos del tema del rol, eso. Y ha traído todo un tema de, de, de, de. ¿Qué es la verdad? ¿Para qué sirve la verdad? O sea, es yo tengo. Película conozco película. gente muy inteligente que comparte cualquier rumor, cualquier cosa, y vos le decís, vos, pero chequea, estás, ¿qué estás compartiendo? <risa> este Y sí, ya es, no. Se le da menos valor al hecho de compartir algo, digamos. Que vos sí, lo, estás, lo estás replicando, digamos. Y no es sí, y, y, y, y, ta, y no solo lo digo por nosotros. Ves un montón de otra gente que hace laburos importantísimos y que se pierden en un mar de, de, de ruido que no está bueno. Pero está, se aleja ya, vamos por el lado de la comunicación eso y es algo ah, sí, sí, sí. mucho más complejo. Sí, sí, sí. Muy complejo, muy reciente también. Y, sí, eh, sí sí Vamos, podemos ir a cosas más lindas. Eh, como decíamos antes, que hablamos un poco sobre los formatos. Eh, ¿Cuál es el formato que más disfrutaste? Ya sea de, de, de, de los tipos de podcast, de radio... Eh, sobre todo para el tema del rol, pero, pero un poco para todos los otros temas también relacionados que haces. Bueno, yo, yo soy más que nada como, como tipo de, de, de consumidor y de, de productor de radio, el audio siempre me puede. Porque la compañía que te brinda la radio de estar haciendo otra cosa y escuchar eso no tiene, no tiene ese como llama, parangón para mí. Nunca fui, hasta, hace, hasta la pandemia, un tipo de consumir YouTube. Eh, YouTube para mí era para ver los trailers, para ver algún video que me digan, che, mira esto. Y nunca me había colgado con, con canales de YouTube producidos. Y la pandemia eh, cambió eso. Me colgué no, a mirar... tenía más tiempo para hacer eso, digamos, para billar ese tipo de cosas. Puede ser, pero por ejemplo, me colgué eh, con canales sobre, sobre parques temáticos de Estados Unidos. Camila, wow. o sea, yo estuve con mi mujer y con mi hijo en Estados Unidos, en Disney y otros lugares, en enero del 2020. Digamos, con la pandemia mordiéndonos los talones. También, yo estuve allá, en Florida, en, yendo a los parques en enero del 2020, también antes de la pandemia. Este, ¿No? Bueno, <risa> yo ya, ya, ya había estado en, eh, eh, a los 13 años, y en el 2017 habíamos estado, y esta vuelta fuimos de vuelta, y ya estaba la parte de Star Wars de, de, en, en Disney, etc. Y, y bueno, y nos, nos encontramos encerrados, acá no hubo cuarentena pero sí, mi hijo no estaba haciendo clases, mejor mejor no estaba trabajando, yo estoy trabajando desde casa, desde marzo del 2020 y empezamos a ver, a seguir canales de gente que eh, visita los parques y eso, pero yo después por mi lado me, me puse a mirar canales de gente que explora la, la historia de los parques y las atracciones y de cómo funcionan y todo lo demás, y me colgué me colgué, sigo un par de canales que lo los agoté y ahora estoy esperando cada vez que sacan un producto nuevo <risa> Eh, bueno, y y, la, y de ahí, de investigación en YouTube es increíble totalmente, ¿verdad? y de ahí me colgué alguna que otra cosita más, pero me quedé más o menos en ese rubro, alguna cosa pero, pero para lo que es rol y, y, y eso por lo general prefiero el podcast prefiero el, el, el sonido el, el, el que, me, que, me, que puedo estar laburando o hacer otra cosa este, y eso pero me parece fantástico que haya, lo, que haya todo tipo de formatos para lo que es este, eh, un documental en el que podés ver cosas, todo. sí, el formato de video, YouTube y demás, es brutal y, y está genial, me alegro haberle, haberle llegado, como dicen que el tango te llega, esto <risa> me llegó Este, ahora el que no me llega es el TikTok mi hijo me comparte alguno, pero <risa> y eso más difícil para nosotros eh, va, va a ser un poco más bueno, difícil. pero por ejemplo, yo tengo un amigo rolero en Estados Unidos, que además de rolero es este pastor metodista Mirá. El tipo combina material de rol y de, y de religión y hace TikToks de eso. Ah, no, impresionante. Bueno, un también es. De síntesis. Sí, sí, y es, y es un tipo eh, de mi edad, un poco más grande, digo. Y bueno, el loco, el loco también se junta con pastores y rabinos y cosas de otras denominaciones para hablar de este tipo de cosas es el tipo que eh, no, no me diga que hacen partidas de rol me muero con todo, todo uno bueno de él, él, él es jugador no con esta gente pero eh, por ejemplo en convenciones ahora con la pandemia no tanto pero cuando iba más a convenciones él era el que en las convenciones de rol el domingo le daba misa a todos los roleros este religiosos y si le pedís te vendiesen los dados no tremendo y ¡Tremendo! es un arma sí y él te usa y él te usa TikTok este, para comunicar ese tipo de cosas y lo, lo ha abrazado muy bien pero es eso, es encontrar, es encontrar la herramienta y cada cosa tiene su formato y eso, este, de vuelta esa panoplia de, de armas esas palabras que aprendemos jugando rol como panoplia <risa> ¡Qué bueno eh, bueno, para, más o menos para ir cerrando un poco la charla eh, volvemos al tema de los consejos específicamente para, lo, para la, la gente que, que hace streams de rol o incluso a mí me gusta para la gente que los consume. ¿Qué, qué le dirías? ¿Qué consejo les darías? Bueno, que aprovechen eso, que aprovechen la amplia oferta que hay, que, que vayan probando. Son todos gratis, o sea, salvo material extra o anticipado que consigas con Patreon y otras cosas. Entonces, que busquen lo que les gusta, que, que dediquen un momento a buscar esto. Incluso si, si capaz que no consumís rol, pero te gustaría ver, ponete a ver partidas. En particular, yo, yo aconsejaría evitar cosas como Critical Role porque te dan una idea muy. Creo que Critical Role es el porno del rol. <risa> eh, en el sentido de que es bonito de mirar, pero no se parece tanto a la realidad del rol. No, no refleja exactamente la realidad este, eh, Entonces, tenés que tener cuidado porque si vas con una otra idea, va a ser distinto. Lo que decíamos antes de la expectativa también. Se exacto, la eh, exacto. Busca cosas. Hay cosas muy bien producidas, pero a otro nivel, pero que te das cuenta que buscaron primero jugar rol y después hacer un espectáculo. Y Critical Role creo que primero busca hacer un espectáculo y después... Jugar. Por ejemplo, yo no disfruto... Ahora, ahora se ve nuevamente un, un ejemplo que no comenté. Critical Role no me cuelga, pero me colgué mucho y ver, se terminó con eh, Harmon Quest. ¿Te dan, Harmon? Sí, sí. Eh, eh, que los locos hacían una partida en un estudio con un cast fijo de jugadores y un comediante invitado por sesión, lo resumían muchísimo y animaban partes de la, de la parte roleada. Ahí va. Y eso me parece genial porque, por ejemplo, a una persona que nunca jugó rol, no le vas a enchufar una partida de tres horas en YouTube de alguien. No, lo matás, claro. Pero con esto le das un acercamiento. Este... Y, y eso me sí. gusta mucho, eh, lo, o sea, capaz que en Critical Role me gustaba, lo seguía, después le, per, le empecé a perder el hilo, pero lo que me, me costaba mucho menos ver es eh, Acquisitions Incorporated, que es el que hace eh, la gente de Penny Arcade, ¿viste? Eh, que hace una cosa más humorística. Exacto, eh, exacto. Y pero me, hacen... me, mucho más llevadero se me hace. Pero, pero, pero si tenés ganas de colgarte, por ejemplo, acá en Uruguay hay. hay este, ahora están juntos en una sola cosa, que es Broadcastle. Son dos grupos, pifia a uno y Broadcaster, que se juntaron. Y eso se hacen partidas de D&D &D y de Warhammer Fantasy. Arrancaron justo la gente de, de, de Broadcaster. Arrancó con una puesta en escena con mucha cámara y todo lo demás. Justo ante de la pandemia. Uh. Este, ahora han vuelto eso. Y ellos le ponen una, una gala que enorme eh, ambos masters de los dos grupos. a Hacer cosas y... y, y pero primero que nada son jugadores de rol. Claro. Este, eh, hicimos una charla el año pasado en el evento de Partido Celeta Aniversario sobre lo que era hacer rol para streaming y tenés ciertas cosas que tenés que pensarlas. No cualquier jugador va a rendir adelante una cámara, etcétera, etcétera. Este, obviamente hay que tener, tener ciertas consideraciones. pero eso. Y da de vuelta, el consejo a la gente es eso. Que aprovechen, que lean reseñas, que busquen cosas, que, que le pregunten... A ver... A mí toda la vida la recomendación de los amigos me ha servido para un montón de cosas. Claro. ¿Cuántas cosas no, no me había enterado este cómic, esta serie? Alguien te dice, vos mira esto, este, y hoy tenemos todo al alcance de los dedos. Eso está genial. Que busquen y, y prueben y van a encontrar algo en la escuela. Ahí va, genial. Eh, bueno, ¿te, te, ¿te ocurre algo que quieras comentar de tus proyectos, de, del, del programa, etcétera? No, bueno, que Perdido letter, sí, eh, semanalmente. Eh, es verdad, hace rato que no hablamos de rol, vamos a tener que, que, que, que acomodar algo ahí en el, en el calendario, pero estamos con las partidas, entonces eso ocupa, ocupa un espacio. Ocupa ese espacio, y, claro. Y que ahora, en agosto, eh, sumamos un podcast que ya existía a nuestra productora, que es un podcast de ciencia, que es un podcast que hace una, una comunicadora científica y científica uruguaya, Soli Machado, que, ha estado, que juega con nosotros en la campaña de D&D, pero, pero ahora se incorpora a la productora yo voy a estar a cargo del audio y de otras cosas, eh, a partir del lunes 8 de agosto vuelve con nuevos episodios este, así que bueno, invito a la gente a ver eso y a sumarse a perdidos el éter y a escuchar todo el catálogo que tenemos hay programas perdidos, ¿eh? hay programas de los que no queda el audio, lo este, que se perdió en el éter, hay cosas que se perdieron en el éter, <risa> tengo, tengo micro cassettes de esos de grabadora con sí. fragmentos perdidos y cosas pero bueno, el grueso de los últimos 10 15 años, está ahí, este, para atrás, para escuchar en... Sobre todo en Evox, en e que es la plataforma más grande. Eh, YouTube llega un poco menos atrás y Spotify un, un cacho más, pero está todo por ahí. Bueno, invitar a la gente que nos siga en las redes o que me siga a mí también personalmente y que si tienen alguna consulta sobre cómo hacer podcast o sobre cómo acercarse al rol, etcétera Bueno, está la gente de la taberna y estamos nosotros también. Ahí va. Ahí van a estar pasando exactamente en el chat mientras hablamos los links eh, para, que lo puedan, para que puedan acceder a las redes de Perdidos en el Ether, de Magnus, bueno, de nuestras también. Y bueno, eh, para que no se nos haga tan tarde, que es día semanal, eh, saludarlos a todos, agradecerles. Gracias a vos, Magnus, por estar aquí con nosotros. Un placer, gracias, Lordi, y gracias a toda la demás gente del equipo de La Taberna, eh, a los que conozco en persona como Chris y a los que he tenido la chance solo online. Pero, y a todos los que han estado escuchando y mirando Y que se van a sumar después También les mando un saludo y un agradecimiento Bueno, muchas gracias eh, Saludamos a todos eh, Y a modo de cierre comentamos que Este sábado, que es el último del mes eh, Lu nos va a deleitar con una tremenda review De una peli de D&D &D, Que es lo que viene haciendo eh, ¿Cuál? Eh, si no saben cuál es Pueden incluirlo en el anterior video De la última reseña Ay. que hizo De película Tengo de Tengo Sí, sí, sí, sí. Ha, ha hecho una, una, un trabajo de investigación eh, exhaustivo y está yendo una por una las películas de D&D. &D. La verdad que... Eh, Uy, qué sacrificio, qué sacrificio. Yo, qué sacrificio. Sí, yo no podría, yo no lo podría sostener. La verdad que... Eh, es, eh, bueno, por, por, algo, por algo en la, en la que sabe. ¿no? Ah, el, el trailer de la que viene ahora es lindo. Sí, sí, la verdad que sí. A mí me, me cautivo. Me cautivo. No. Eh, Bueno, el domingo tenemos eh, la última review de D&D. De &D antes de un pequeño taller que vamos preparando para ustedes, eh, un setting divertido y burocrático <ríe> que no estaban esperando, que por supuesto ya vamos a saber un poco más, ya se van a enterar eh, y bueno, eh, nos vemos mañana que con nuestra partida de Idenia, o las Danuren, que saldrá eh, en vivo por aquí por Twitch, y nos despedimos con el bombín aquí de Magnus muchísimas gracias a todos Salud. y hasta la próxima